Nos vemos la próxima semana y esto fue Radio Modi La Radio ¿Qué, ¿Qué haces tú? Explique por qué ya no es a lo loco Ya no es a lo loco porque ya no estamos tan a lo loco Ya pasó el verano, estamos en otoño Y hay que concretar las cosas para tener una pierna velada, una pierna veluda al lado Entonces, olvidemos la chachara, mucha chachara Ponga acción ¡Mucha chachara! Hey guys uh, Me quedo dormido aunque no me siento tan bien Pero, y fui al e-commerce day Definitivamente ya deberían cambiar el nombre. Pero me encontré con Wasonic y Wasonic quería hacer el vlog, pero yo no lo grabé y después no lo pude encontrar. Lisa lloró, Mike se rió, fue todo tan confuso. Todos queremos ser estrellas. Bueno, y el resumen del de e-commerce day es: haz la pega, hazla bien y quiera a tus clientes. Básicamente, eso es todo lo que siempre dicen en el e-commerce day desde el año 1. Ok, viernes 14. Hoy día cumplo un mes en la Pega Nueva, aún me siento menos mal, de, definitivamente es de un frío o gripe, no sé, whatever. lo pueden escuchar en mi voz de otra tumba. Y bueno, no, llovía desde que me tomé las vacaciones en enero, cuando llovió en pleno verano, ahora no, está lloviendo con mucho frío, es una, es una lluvia de otoño, muy linda, muy fría, que me trajo un poco de resfrío. No importa, sigo siendo invernista forever. Buenas fans. Eso me he en la chiquilla. Darling. Caminamos muchas veces por acá y recién me doy cuenta del desahucio. ¿Qué pasa, primo? Bueno, eh, actualización rápida. Terminó la jornada laboral. Fue un viernes bien productivo. Aún no me siento al 100%, pero me siento un poco mejor. Antes que llegue la Ponce, porque vamos a tener, va, tenemos un panorama hoy día, voy a acostarme a descansar un poquito a ver si logro dormir una siesta. Eso. Chao. Oh, ya, suficiente. Ya desperté. Ya. Eh, ¿Qué aprendimos en bueno, el día de hoy? Aprendimos que el vlog termina acá. Monse, este ha sido lejos. El mejor mes y medio que he tenido en mi vida. Lo voy a tener en mi corazón para siempre. <risa> y así termino todo.